Pues es una pregunta difícil de responder para mí porque no solamente es violencia física, hay muchos tipos de violencia psicológica, hablarle mal, decir tú no tienes ni idea de esto, hay millones de cosas que ni siquiera somos pa eh, capaces de palpar porque pensamos que es solo cuando te pegan.